Primero de de de ju, de Julio de Julio quiero saludar Hola. Ah, <risa> Carolina Medina. Estoy buenos aquí Gracias, sí, buenos días, ayer Buenos días a toda la gente que está con nosotros, como dice Amado, que a veces yo empiezo. Sí. sí. Pero sí, eh, ¿cuántas informaciones? Inicio del mes de julio, mes 7, Francia, amigos televidentes. Vamos rápido y así mismo van las informaciones. Rumbo al 22. Sí. Dios mediante. Con Miren, vamos. vamos a hacer la pregunta del día y así recibir el feedback de la gente. ¿Cómo valora usted la decisión del gobierno de administrar tercera dosis en vacuna de vacuna contra COVID-19? Ahí está el teléfono 829-451-3381 para que usted se comunique a través del WhatsApp con nosotros y nos dé su parecer. Pues, pues precisamente, Carolina, Yerjan y amables televidentes, como había dicho al inicio, el gobierno determina que la tercera dosis de refuerzo debe administrarse de inmediato. El gobierno iniciará la aplicación de manera inmediata y voluntaria de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. El anuncio lo hizo el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, durante una rueda de prensa junto al presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional. El funcionario informó que se iniciará con el personal sanitario y con las personas que, pe que padezcan de alguna movilidad que ya hayan recibido la segunda dosis del, anti del antígeno. Dijo que se podrá aplicar con una dif diferencia de cuatro semanas a quienes fueron inoculados con el preparado Sinovac y de 12 semanas a los vacunados con AstraZeneca. Las autoridades se reunieron el pasado lunes junto a miembros del Colegio Médico Dominicano, tu amigo Eduardo Ariel, que sí. se ha colocado en la vanguardia. Ay, Dios. Está pegadito ahí del gobierno, como y bailando pegadito. Representante ¿verdad? de las sociedades médicas especializada para discutir la medida que busca colocar otra inyección para combatir los efectos del. La pandemia del coronavirus. Bueno, Carolina, ¿qué bueno, te parece? Eh, me parece increíble ver que el gobierno por encima de la, o sea, de la solicitud o de la recomendación que hacen los organismos de salud a nivel mundial y, y la, o, la OPS, la Organización Panamericana de Salud, que hace dos días le dice al gobierno. Eh, tengan cierto cuidado con la aplicación de una tercera dosis de estas vacunas, porque no hay un estudio eh, que haya establecido de manera final estudios se han venido realizando pero de manera final no hay alguno que, que diga que es que puede rendir los resultados tanto que busca, y por supuesto, lo más delicado de esta parte, que no haya consecuencias negativas, que no haya reacciones en los ciudadanos que se pongan una tercera dosis. Estamos hablando, señores, de un medicamento que es realizado que fue realizado a vapor que se ha ido conociendo en el camino sus reacciones que se ha ido conociendo en el camino el comportamiento del propio virus y todo lo que tiene que ver con el covid en el mundo y en nuestro país en república dominicana el primer país donde se va a aplicar una tercera dosis señores el gobierno hace caso omiso y decide continuar con la aplicación de una tercera dosis. ¿Quién será el responsable de las posibles consecuencias que tenga eh, un ciudadano o, un, o de manera masiva muchos ciudadanos dominicanos con la aplicación de una tercera dosis donde no hay una garantía, ni si, siquiera de la segunda, ni de, de la primera hay garantías, mucho menos de una tercera aplicación de una vacuna hecha a vapor por la necesidad del momento? El gobierno está dejando de lado estas recomendaciones. Hay un aspecto que dice el presidente Luis Abinader que es considerable. Hay un consenso a nivel internacional. Muchos médicos eh, entienden, y aquí en nuestro país también hay médicos que entienden que a mayor dosificación pues podría contrarrestar este virus que va evolucionando según los médicos y que se hace más fuerte e inteligente. Ahora bien, poner en riesgo a millones y millones de dominicanos sin tener un aval de ter, de científico terminado que diga sí, usted se puede aplicar una tercera dosis sin tener ninguna reacción. Creo que es mucho, creo que es demasiado y creo que es un, un gran riesgo que el gobierno se está llevando. Y un aspecto, señores, que tenemos que tener en cuenta con, esta, en, con este enunciado de una tercera dosis es el impacto que ha tenido en la aplicación de la primera y la segunda dosis. Ha disminuido el flujo de gente a los centros de vacunación, ha disminuido el flujo de esa campaña exitosa que se estaba, que se estaba llevando en la República Dominicana, que la gente estaba acudiendo de, acudiendo de manera masiva, porque se ha perdido la credibilidad. ¿Cómo es que el gobierno dice de buenas a primeras? Ah, mire, yo te voy a, a poner una tercera dosis, pero la Organización Mundial de la Salud le está diciendo a ustedes que tengan cuidado nosotros tenemos científicos en la República Dominicana que han hecho algún estudio determinando que sí, que es factible, me parece que no, alguien que nos diga entonces, eh, creo que ha sido desatinado totalmente este enunciado, esta iniciativa, podían esas vacunas tener el gobierno la manera de dejarlas ahí hasta que hubiera una mayor eh, cantidad de personas vacunadas, pero también ellos hablaron de esto, luego de que la vice, eh, encabezando el gabinete de salud, dice eh, que se va a vacunar con la tercera dosis Luego vemos que eh, Dicen no, primero vamos a vacunar A todos los dominicanos con la primera y la segunda Pero ayer te dicen que eh, Van a empezar de manera inmediata hmm. Hay como un descontrol bueno. Mira La verdad que es interesante el, el debate Yerjan, qué tú Miren. nos dices Que ha mantenido una posición radical Ayer, cuando yo vi esto Yo esperaba que el gobierno iba, iba a Anunciar que se iba, que se iba a posponer esto y me sorprendió sobremanera ver el, el, el equipazo que preparó el gobierno. Miren, ahí estaba la presidenta de la Asociación Médica de Neumología, el presidente de la Asociación Médica de Salubrista, la presidenta de la Asociación Dominicana de Infectología, el asesor del Poder Ejecutivo y director de Sedimat, Ahí estaba la presidenta de la sociedad Dominicana de, eh, de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, José Joaquín Puello Una autoridad. Eh, Waldo Ariel Suero. o Suero. Ahí estaba la plana mayor de la medicina yo dije, bueno, pero algo bueno van a decir. Y ahí fue que me preocupé. Admito que anoche, eh, yo lo vi en la tarde, en, en la noche me, acoté, me acosté a altas horas de la noche revisando, estoy buscando. No podía dormir. Pensé en Francis. Dije, déjame ver, <risa> llamar a Francis, para, para que Francis con eso de que, que Dios nos ilumine para entender sí. las cosas. <risa> cuando <risa> de <cuando, cuando risa> dormir, entonces estuve pesadilla y me levanté. <risa> y entonces edité, si lo tenemos el cortecito, para que la gente vea, que no fue quienes estaban ahí, sino lo que dijeron. Una contradicción total. Podemos escucharlo, muchachos. Eh, eh, tiene un, eh, tiene como tres minutos, pero sería bueno que la gente escuche lo que ellos dijeron en resumen, vamos cada vamos. uno de los que estaban participando en esa rueda de prensa. Eh, Yo creo que hay un... Eh, prácticamente hay un consenso internacional en relación con que se necesita una eh, dosis de refuerzo. Y en ese sentido, ya tenemos la primera vacunación nuestra fue en febrero, que prácticamente serán ya en julio seis meses. Entonces, vamos a ir con ese mismo procedimiento. Eh, y eso es lo que eh, hemos analizado. Han analizado también países como el Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, eh, eh, también Qatar, lo está haciendo también Chile prácticamente... Eh, lo preanunció también en esa manera, en, incluso en Estados Unidos cuando usted ve las dosis, habla de primera, segunda, tercera y hasta cuarta dosis. O sea, esto era algo previsto. Con relación a la parte de la opinión de la Organización Panamericana de la Salud, eh, apoya la vacunación que estamos haciendo en la primera y segunda dosis. La decisión de la variante es lo que ha llevado a que nosotros, igual que todos los países, podamos reforzar nuestra vacunación para evitar que ocurra la amenaza que tenemos en todos los países del mundo. Si usted lo revisa, todos los países ahora mismo hay un rebrote. Nosotros entonces con la, el refuerzo de esta vacunación, pero si es posiblemente que sea esta nueva vacuna Pfizer, tiene una cobertura de, la, de las variantes de un 88%. Y lo que se busca es ese refuerzo para poder cubrir las variantes, aumentar los anticuerpos de los... Eh, paciente. Si, si recuerdan uno de, de los párrafos que se leyeron, decía que la evidencia inicial de estudios en progreso ha ido mostrando el beneficio de la respuesta inmunológica cuando estas combinaciones de vacunas se hacen. La realidad es esa: las vacunas aprobadas, ya sea Pfizer, ya sea Moderna, ya sea AstraZeneca, esos estudios no han concluido, son estudios en proceso y sin embargo se aprobaron de manera incuestionable porque la evidencia inicial comenzó a mostrar el beneficio de vacunar a los pacientes y esperar entonces a la finalización de esos estudios en el año 2022-2023 iba a resultar en una pérdida de vida y, en una, y un efecto mundial catastrófico y no se podía esperar esa conclusión. Entonces, de esa misma manera hay estudios ya publicados, hace unos días en la revista más prestigiosa de Inglaterra, The Lancet, uh, se publicó un estudio de cómo la aplicación de la vacuna AstraZeneca seguida de una dosis de Pfizer producía una respuesta, Y voy a usar la terminología de la publicación, robusta, en lo que era la respuesta inmunológica. En términos de efectos colaterales, de, ¿de qué pudiera pasar si hacemos esto? Yo no creo, y la evidencia ha ido, ha ido comenzando a verse que va a pasar a grandes efectos colaterales, porque... Nosotros estamos ahora mismo en una situación de pandemia, una situación crítica para todo el país. Si bien es cierto que aún no se han complementado los estudios necesarios como para sustentar científicamente una tercera dosis, no es menos cierto que se están haciendo ya estudios, los cuales han demostrado que es necesario ante las nuevas variables del coronavirus, suplementar o más bien reforzar esa actividad inmunológica que se ha producido con una y dos dosis de cualquiera de los esquemas propuestos. Miren, yo no soy quien para rebatir lo que estos especialistas del área han dicho con relación a su percepción, porque ellos mismos, por eso yo lo saqué eh, así con cortecito, ellos mismos dicen, no está basado en nada científico. Cuando Abinader habla de eh, Emiratos Árabes, no presidente, en Emiratos Árabes se, está, se va a aplicar a futuro, y lo están estudiando, una tercera dosis de Sinopharm, es decir, la primera dosis de Sinopharm, la tercera dosis de, la segunda dosis de, de, de Sinopharm y la tercera dosis de la misma vacuna. Presidente, no se puede, hay que tener cuidado. Es la misma vacuna como un reforzamiento, pero es la misma. Y al, al doctor Miguel Núñez, que fue el que habló de la revista Lancet y habló de un estudio en Inglaterra, ciertamente hay un estudio de la Universidad de Oxford, pero es un estudio que solamente recoge a AstraZeneca y a Pfizer que creo, y eso lo voy a investigar, eh, de si creo que son de la misma eh, eh, marca, o sea, de si creo que es moderna que la fabrica las dos, pero solamente se circunscribe a, a una combinación de una primera dosis de AstraZeneca con una segunda dosis de Pfizer, no habla de tercera dosis, por tanto, no aplica en este contexto, doctor. Y por último, ustedes escucharon ahí... A Evangelina Soler, la presidenta de la, eh, de la Asociación Dominicana de Numerología, que dice, si bien es cierto que no hay estudios científicos que lo avalen, entonces ya, porque ustedes son doctores, ustedes no son abogados, ustedes no son limpiabotas. Ustedes son doctores que tienen en sus manos la salud del pueblo dominicano. Y entonces, si usted dice, si no hay estudios científicos que avalen de manera certera lo que vamos a hacer, entonces es una contradicción lo que ustedes están haciendo. Y por último, el presidente el director médico de Sedimat, sí. ¿tú sabes lo que le dijeron Francia al pueblo dominicano? Que la mayoría de gente que estaba interno y que se estaban muriendo era que no estaban vacunados y adivina qué. Ayer, y eso, está, eso estuvo en primera plana, saltó el, el director de Sedimat. yo realmente estoy sorprendido con la, con la conducta de estos médicos, que se están muriendo gente con la dos dosis aquí en República Dominicana, y la gente se puso loco, incluso Sedimat ayer fue tendencia en Twitter, tendencia en Twitter, sí, porque la sí. gente dijo, ¿cómo así? Pero nos dijeron que si no vacunábamos no nos íbamos a morir, y entonces salta este señor con que lo que se están muriendo, se, hay un aumento de las muertes en República Dominicana con, la, con, con las dos dosis de Sinovat. y entonces que por eso es que pones una tercera. Hay que tener cuidado. Sí, pues posible mira, que este sea el afán del, del gobierno eh, en que haya una tercera dosis mire, por el nivel de efectividad. Sí, de efectividad. De, de, eh, mira, bueno. yo en aquel momento que teníamos la discusión la semana pasada, advertía que en Chile se había contemplado un refuerzo según un estudio de la Universidad de Chile y de Valparaíso, en aquellos casos que usted, pasado seis meses o tres meses, se hiciera la, la, la valoración de, de inmunización que usted tenga, en ese momento tiene sentido que usted, por una evaluación de, de posterior a las dos vacunas que usted se colocó, Usted se evalúe, se autoevalúe. Y he visto que han anunciado ya laboratorios, ven a darte, a, a, a buscar, es decir, hazte tu análisis del nivel de, de anticuerpos que tú tienes para que ya completes tu, eh, tu ciclo. En esa posición es la que yo, en principio, y la sostengo, no veo mal que si es porque nos están indicando que mi nivel de inmunización está por debajo y no está a los niveles deseados, que venga una tercera dosis, yo creo, pero bajo el esquema de vigilancia médica. ¿Qué dice ese eh, que lo mandé al al chat del, del, del equipo en una parte establece que la tercera dosis sería de una vacuna diferente, en este caso de, de, de Pfizer. Pfizer. Yo no me la pongo, <risa> ni yo tampoco. De Pfizer. Entonces, o sea no ahí sí entraría un tanto de preocupación en el choque de trenes que se podría dar, porque uno lo que piensa es, esta está hecha con una con una vía de generar en mi, en mi cuerpo, el sistema inmunológico haga reproducir la defensa, una. La otra es atacar o darle una especie de, de ataque a la, a, la, a, la, a la, no recuerdo cómo que le dicen, a la S, que es la, el revestimiento que tiene el virus, que es una grasa que es la que se... Tú sabes, a, la, a la proteína. A la proteína S, sí. y eso para mí tienen como dos vertientes que es confusa y que no podemos manejar nosotros. Te voy a decir una cosa, Pero, nosotros los ciudadanos, los que no somos médicos, aunque debiéramos de instruirnos completo sobre lo que es el ataque que hace Pfizer al virus y el que hace Sinovac al virus, que son totalmente distintas. Por eso era que se decía Yo y se especulaba Kaiser, y se especulaba que había una reacción en el ADN de las personas que no iba a variar incluso prácticamente el, el, el, el, nuestro ADN completo. Mira, Francis, sí. como diría Amado, esas son elucubraciones que estaríamos claro, haciendo acá. Estamos eh, buscándole una, una, una vía de salida. En posición personal <risa> le di calidad a lo que leí de Chile con respecto a mi nivel de inmunización. Exacto. Y que en una tercera dosis se buscaría que yo aumente esa, ese nivel. Entonces, o sea, partiendo de, de lo que estamos viendo, de las informaciones que los médicos acá a nivel nacional están dando, o sea todo radica y culmina en que no tenemos y que el gobierno no da, tanto no, como en la primera y la segunda, no mucho menos en la tercera, no son concluyentes, no tenemos una garantía. En Imagínese no son usted una vacunación masiva de una tercera dosis sin saber lo que le podría pasar a la cantidad de ciudadanos. Nosotros acá hemos sido partícipe todo el tiempo, y de hecho hay una campaña que está haciendo la empresa donde motiva a la gente que, que se o sea, que vaya a vacunarse. Pero ahora yo, de manera personal. Debo de decir que yo no voy a inventar. Y a la gente que eh, de manera introspectiva, lo analice, lo interiorice y sencillamente decida qué hacer al respecto, si cree que no va a tener ningún tipo de reacción, si cree en esta información es que se está rindiendo desde el gobierno, que busque las informaciones pertinentes de, de otros países, como si sí del gobierno, en Reino Unido, en Chile y demás, y usted decide si pone, si quiere tener según lo que ellos dicen, una mayor cobertura, una mayor efectividad, pues usted lo puede hacer, usted va y se vacuna, una de decisión personal totalmente, pero más allá de, de esta carga, de esta responsabilidad que lleva el gobierno de poner a sus ciudadanos a vacunarse sin tener una garantía ni un estudio final de lo que podría pasarle al que se ponga una tercera dosis, está peligroso. Miren, eh, a propósito de otra inconsistencia del presidente y ojo, hay que felicitar en principio la campaña de vacunación sí. que ciertamente, y eso es indiscutible ha es un hecho efectivo, cierto, y, ha sido bien. una de las más efectivas del mundo sí. la, la, la campaña de vacunación de la República Dominicana sí, sí. Eh, ha sido una de las más efectivas de, del mundo y eso es importante destacarlo, ahora bien dice el presidente eh, que tenemos las, la, los mejores niveles de vacunación eso es cierto, ahora dijo el presidente también ahí mismo que tenemos los menores niveles de letalidad. Eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque el propio Colegio Médico, y aquí lo hemos estado denunciando constantemente, que no se ha estado publicando la cantidad de muertos correctos. De hecho, aquí eh, todo el mundo sabe que hace rato que pasamos, pero hace mucho que pasamos de los 300 fallecidos, lo dice Luis Rosario. ¿Y cuánto van en, en, la, en el registro nacional? Ni siquiera 230. Entonces, la cantidad de fallecidos no se está publicando y eso incluso lo dijo Waldo Ariel Suero hace unos días eh, que como colegio médico ellos hicieron la denuncia. De manera que lo importante sería que el gobierno, y a mí honestamente no me gustó la actitud del gobierno, me pareció, me pareció una actitud un tanto autoritaria, un tanto intolerante, cuando la propia OMS le dijo a ellos, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, les recomendó, les recomendó parar eso hasta finalizar la primera campaña, es decir, que la gente se vacune con la primera y la segunda dosis, y luego entonces cuando lleguen los estudios, ver la posibilidad porque no estamos cerrados a eso. Pero mira este punto, ¿cuál es que el, el que no entendemos, Francis uh -huh. Yerjan? Tenemos a, una, a, una, a un país que no está completamente vacunado. ¿Por qué no enfocar a que todo el mundo se, se vacune vacuna. con la primera y la segunda dosis y culminar de manera exitosa la campaña? Entonces, ok, pero no hablar de una tercera dosis cuando no tenemos la, la, la población para completa mí, vacunada. Vuelvo no y repito, para mí, vuelvo y repito, lo, el error del, del gobierno fue darnos la, la dosis de la información incompleta ellos han tratado con esta nuevo con esta nueva información han variado la posición han querido arreglarlo pero la han dado directa pero, vamos a vacunar pero, decir, pero sigue sigue sigue, sigue, sigue incompleta porque ellos no fundamentaron eso en nada mira sencillamente pero fíjate una cosa cuando hablábamos de la universidad de Chile yo mandé un capture en la que ellos están evaluando, expertos explican cómo funcionan y cuáles son sus efectos. El, medic, el medio del proceso de vacunación en curso en nuestro país, las autoridades de salud informaron que los, que a los menos 45 años, de menos de 45 años vacunados con una primera dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca podrán compla, completar su esquema de inmunización, ahí es que está, el esquema de inmunización, no la vacuna, sino ellos hablan en términos de que te estamos inmunizando, evaluando los niveles de, de, de inmunización que tenga el paciente, pero a, un, a una fecha. Sí, pero Entonces fíjate. dice, de inmunización recibiendo una segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Pfizer. Pero te das cuenta ahí, que ellos ese estudio, que es lo que yo decía ahorita, solamente está circunscrito a la vacuna AstraZeneca, y la vacuna de Pfizer sí. No habla de una combinación de Sinovac Con Pfizer, y ahí es donde está Parte del problema, que cuando ellos vienen Y me citan a mí Un, un, un estudio que lo publica la revista Lancet Que realmente es una revista eh, de, de muchísimo prestigio a nivel científico Pero que hace unos días también se retractó De un estudio que publicó ¿hmm? eh, Yo busco el estudio y digo, no, pero espérate Es que el doctor me está sacando de contexto Aquí habla de un estudio que hizo la Universidad de Oxford eh, eh, eh, Es cierto pero es una combinación de AstraZeneca con Pfizer Pues mira, ¿Mm? te Pfizer? voy a dar otro dato que dice el mismo estudio que estamos hablando de la Universidad de Chile Dice, resaltó la posibilidad de una tercera dosis que combine, que combine las vacunas En el caso de Chile, por ejemplo, una persona con dos dosis Sinovac, que es la misma que estamos usando Podría recibir una tercera dosis de Pfizer Los estudios demuestran, dice él que la inmunidad se potencia más si uno tiene dos versiones de la vacuna, como una de, del virus atenuado y luego ARNM. Ahí es que está la diferencia de que cada vacuna está dirigida a uno de los, de lo, de los elementos que componen el cuerpo del virus. Entonces, ellos están contemplando, pero tampoco son concluyentes. No. Pero ese es el punto, o sea, continúo con mi pregunta, ¿por qué no terminar con una vacunación masiva Obviamente, con la primera no y la segunda Obviamente, no la pueden aplicar dosis? inmediata. Eh, no, pero de la segunda dosis me refiero, van, se ha desenfocado, se ha desenfocado el objetivo principal que es que toda la población esté vacunada con una primera y una segunda para entonces hablar de una tercera. Es como que tú empiezas a hacer una casa y empiezas por el techo, ¿no? Con la a sí. zapata. No, eh, zapata, zapata. No, zapata. Zapata, bueno, zapata, sí. con la zapata, entonces, <risa> o sea, vemos como que son brincos o saltos a ciegas en ese sentido. ¿Será que las vacunas no pueden esperar el Mira, tiempo que conllevaría vacunar a toda la población dominicana? ¿Podría ser un aspecto? ¿Deberían ellos de decir por qué quieren vacunar eh, a, a, a todos con una tercera sin terminar? Esa sería mi pregunta. Mira, podríamos que, eh, estar que nos nosotros están entrando en un terreno de que dificulte la comprensión de lo que estamos tratando. En principio, la posición... De Carolina ha sido la de Concluir Totalmente. El proceso De vacunación general Que en ese tiempo Se produzcan los estudios Y se avalen las cosas Con respecto a la, a, a la Inmunización Yarjan ha dicho desde el principio Que es una locura Que es una locura el establecer a esta fecha sin concluir la, la segunda dosis de la totalidad de los dominicanos y imponer una tercera. En mi caso, en mi caso, que he dicho que veo bien en el sentido que me muestren una tercera vía de inmunización posterior a, posterior a lo que es la parte de inmunización que tenga cada individuo y aquellos que mantengan su inmunización correctamente si lo escuché, correctamente no, no, no me de yo me eso, estoy riendo de cojo. otra cosa sí. que no lo termine. tenga correctamente, que no se vacune pero ellos también hacen un, una salvaguarda voluntaria es la tercera sí. en la tercera dice voluntaria que le quita un poquito de presión a la olla y la gente que se vacune yo digo, vacunémonos todos ¿Tú ya ¿tú te vas a vacunar con la tercera? no, no yo lo hago si me demuestran que mi inmunización no está al nivel y quiero reforzarla. Yo Mal. veo bien, pero eso es con el estudio previo de que yo me evalúen mi nivel de inmunización y que se encuentre que yo no he producido los anticuerpos, los anticuerpos necesarios. Una solamente. nota al margen, Carolina. Una nota al margen. Eh, ¿Por qué con Pfizer? Y no con AstraZeneca. No, Amado plantea es un asunto que plantea, internacional interesante. ¿Sabe qué pasa? Sí. Con este que tema. Que Pfizer es, es una la que, farmacéutica estadounidense esa era la que y que AstraZeneca era. es una farmacéutica de Reino Unido, de Inglaterra. Y ahí está y el detallito y la OMS y, no claro, se lleva opinión. muy bien la OMS no se lleva muy bien con los chinos va con los chinos la OMS, la OMS no no nosotros estamos en un pleito económico Estados también Estados Unidos tampoco se lleva bien nosotros estamos y en un pleito económico aquí está, aquí hay que ser claro y un dato vamos a destacar este dato muchachos ya para irnos a la pregunta y los WhatsApp que el gobierno eh, ofrecía la información de que va a llegar ya eh, los equipos para poder realizar el, el, el la, el que la tenga prueba de la delta del virus delta que es la mutación del COVID, eh, que es el virus inicial. Tendremos en los próximos días, vale. me imagino, semanas, ya poder uh. determinar si está o usted contagiado con el virus Delta. Que Dios nos ríe Bueno, usted Bueno, también. ¿cómo valora usted Dios la decisión Dios. del gobierno de administrar tercera dosis de vacuna contra COVID? Aquí hemos expuesto nuestro punto de vista y le estamos.